supone un espaldazo muy fuerte. ¿no? Eh, nosotros habíamos empezado ya a trabajar temas de, de ecología, de hecho en el año 2009 habíamos creado una cooperativa de productos ecológicos y de comercio justo en Valladolid y, y era, éramos como los locos ¿no? de la ecología ¿no? allí en Valladolid, bueno, un poco eh, que pesados con este tema ¿no? y cuando el Papa publica la encíclica es como vamos por el buen camino, ¿no? esto que estamos haciendo es, es posible, es viable y además nos da como, como un, una base teórica mucho más fuerte, cristiana, de compromiso, de conversión ¿no? y eso, eso, claro, ayuda mucho en, en todo el discurso que tú haces y en la convicción con lo que lo haces. ¿no? Entonces, en la Laudato sí, de de la, de, muchos de los textos lo que viene a decir es la importancia de los gestos pequeños, ¿no? de las pequeñas cosas, el valor de las pequeñas cosas y para nosotros eh, el, el poco a poco que íbamos haciendo en esa cooperativa, el poco a poco que fuimos haciendo tanto de sensibilización como de compromiso, como de cambio de hábitos de consumo, pues claro, se ve refrendado ¿no? y, y, y apoyado por una encíclica que el Papa eh, escribe con, con, con mucha base teórica y con mucho apoyo de toda la sociedad. Pues mira, yo creo que, que una de las cosas que más, que más aprendí yo allí fue la conexión que tienen ellos con, con la madre tierra. ¿no? Las personas cuando nacemos somos animales y tenemos esa conexión muy, muy latente. ¿no? Los bebés, los niños, tienen esa conexión pues, como, como animales que son, ¿no? de alimentación. De... Y a medida que nos vamos haciendo mayores, esa conexión se va perdiendo ¿no? porque vamos entrando en otras dinámicas de, pues de personas adultas, de relaciones humanas, de ciudades... Íbamos de... perdiendo esa conexión con la Tierra. Eh, la, las, las culturas indígenas, las culturas de Latinoamérica, que yo son las que más conozco, no, no han perdido esa conexión. ¿no? Son capaces de, de... No han perdido porque siguen viviendo en relación ¿no? y siguen buscando esos espacios de relación con la naturaleza, con la creación, con los seres. ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que más nos pueden enseñar. ¿no? El, el, sab... el ser capaces de no perder esa conexión, de buscar esos momentos, de... De, de relación con la naturaleza con la creación de, de ser capaces de asombrarnos con lo pequeño que tiene la naturaleza ¿no? con, con lo pequeño que, que, que, que es cíclico y que además es cada año ¿no? pues que brotan unas plantas eh, el nacimiento de un animal eh, ¿no? yo creo que todo eso eh, en estas culturas le dan una gran importancia porque, porque siguen muy conectados a ella y porque su vida está muy en conexión y muy en el día a día de, de lo que la naturaleza y la madre tierra les da. Pues yo creo que, que una de las cosas que más nos puede enseñar es el ser capaz de, de mirar las cosas de otra manera, ¿no? el cambiar nuestra mirada. Eh, yo creo que nosotros tenemos mucha, mu muchas cosas que cambiar, ¿no? que convertirnos, de las que convertirnos. ¿no? De un consumo eh, que, que no tiene freno, de un aprovechamiento de recursos que no, que no sabemos parar, de un mal cuidado de, de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? porque vamos deprisa, porque tenemos cosas que hacer. Yo creo que, que nos tiene que ayudar el, el, la conversión de Ignacio el, el ser capaces de verlo de otra manera, ¿no? de, de ver nuestra realidad de otra manera, de ver nuestras relaciones de otra manera, de ser capaces de relacionarnos de otra forma con la naturaleza, con los seres, con los hermanos que tenemos al lado, en el trabajo, en la familia. ¿no? Esa capacidad de, de mirar y de, de ver cosas nuevas en lo que siempre vemos a diario, y de descubrir esa parte que, que tiene que ser más ecológica en nuestra vida, que tiene que ser más de transformación, de transición a una vida más eh, plena, no más, más en, en, en contacto, yo creo que es una de las cosas que, que más podemos aprender con, con Ignacio, sí, con la conversión de Ignacio.